Ok Muy bien chicos Debido a que la, la anterior Documental de los dinosaurios Tuvo bastante éxito Les traigo Un documental de las placas tectónicas Oh fuck uh, uh, Un momento por favor es que No alista el archivo A ver. A ver, comencemos, ahora sí De antemano quiero pedir perdón porque en el, en el anterior documental que les hice sobre los dinosaurios Había mucho ruido de fondo y quería pedirles perdón por eso Ahora que estoy solo eh, y agarré más confianza para hablar al micrófono Puedo hacer un documental más bonito, eh, sí bien, <ríe> una placa tectónica es un fragmento de la litósfera que engloba la corteza y la parte superior de la tierra, relativamente rígido, que se mueve sobre la atmósfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litósfera está dividi... Alejandro, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando. ¿Estás qué? ¿Estabas ¿Qué? Estabas castigado, hijo de tu pinche madre, no me hagas subir, el Puedo subir no me puedas subir ahora solamente a una chica <ríe> por desobedecerme. Creo no, que te pues, fui muy claro al decirte no, que estabas castigado no, pero no, pero Alejandro no, castigado. ¿Por no Porque no me haces no, caso, pro, pa, para, yo soy no, tu padre no, no, no. Tienes que ver dejarme <risa> a mérito, bastardo